We'll be right Pues Bienvenidos un día más en este Folk de las 5, en este confino Folk. Hoy tenemos con nosotros a, a Víctor Tonolore Blázquez, dulzainero de la zona de Salamanca, tierra que siempre asociamos con, con en este caso con la gaita charra y el tamboril y demás, pero que también tiene una buena tradición de dulzaina y que hoy queremos conocer, no solo sus proyectos por aquellas zonas, sino también en otro tipo de formaciones. Así que vamos a irle dando la bienvenida si lo tenemos por aquí Seguro que en breve tendrá muchas y muy interesantes cosas que contarnos. Y bueno, pues nada, ya sabéis, este Fold de las cinco que hacemos todos los domingos, este ConfinoFold, que nos acercan a, a distintas personas que están haciendo labores de divulgación del folclore en sus distintas zonas. A ver si, si tenemos a Víctor por ahí que se conecta. ¿Qué pasa? Hola. Bueno, pues estábamos viendo ese maravilloso montaje que habíais hecho y que acabáis de, bueno, publicar ayer, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, vale, en principio, oye, agradecerte que me hayas invitado aquí a charlar un rato contigo. Siempre es un placer tener una, una grata conversación. Y nada, lo que comentabas del vídeo de ayer, bueno, pues son... pues como otra mucha gente que está participando ahora con sus grupos y haciendo vídeos desde sus casas y tal, pues bueno, nosotros también queríamos un poco participar de esa iniciativa que es muy bonita y que se trata un poco de no olvidarse que la música sigue estando ahí sigue estando ahí, seguimos estando ahí los, todos los músicos y los músicos tradicionales en particular, seguimos trabajando desde casa, seguimos en relación unos con otros y, y seguimos haciendo cosas juntos es interesante esa, esa es la idea eh, para que la gente conozca un poco más al invitado que hoy, la verdad es que eh, yo creo que te he visto bailar alguna vez, aparte de dinero también te he visto bailar alguna vez. Pero bueno, digamos que dinero ¿no? Mal bailar. Bueno, bueno, bueno. Si te has divertido bailando es lo primero de todo. Sí, yo di... di ya que me lo pones ahí en bandeja tal, di algunas clases de baile y hice mis pequeños pinitos en Villa Mayor, que aprendí allí un poquito a bailar con Candi que me enseñó... Lo que puedo, porque seguramente yo no, no sé bailar mejor, pero por mí no, porque me han enseñado. Pero bueno, sobre todo, sobre todo de cara a la Dulzaina, eh, cuéntanos un poco más en, bueno, en algunos de los 20.000 proyectos en los que andas metido, sobre todo para los que no están viendo, pues que, que conozcan un poco más de ti y que se hagan un poco la idea de, de aunque estemos confinados, que, que no se para, porque previamente de antes ya estabas metido en muchos jaleos. Sí. Ah, eh... No sé si son tantos, pero sí que son proyectos que llevan mucho tiempo y mucho trabajo. Eh, quizás, eh, por separar, eh, un proyecto un poco más eh, didáctico, bueno, más eh, de enseñanza que, que llevo es la Escuela de cena de Macotera, a la cual dirijo y bueno soy el profesor de Dulceina y percusión tradicional de allí. también eh, Llevo ahora las clases de Dulzaina en la Asociación de Huerta Otea, en Salamanca, lo cual este año ha repuntado muy bien y hay más alumnos aquí en la ciudad. También hay bastante gente de Zamora. Y, y luego ya, aparte de, de estos dos proyectos, eh, también eh, participo en dos grupos de formaciones de Dulzaina, formaciones tradicionales. Una es eh, Adobe Dulzaineros de Macotea, la cual pues, fue también uno de los miembros bueno, fundadores de este, de este bonito proyecto que vamos trabajando con mucha ilusión. Y también el grupo Filigranas, que eran Antiguos Jóvenes Dulceineros de Ávila, sí. con los que, que también es un grupo súper pues, reconocido ¿no? y, y bueno, pues que es muy conocida a este nivel dulceinero. Y un poquito esos son los cuatro grandes o... O proyectos. Bueno, bueno, sí. Que participo. Si te, si te parecen, parecen sí, pocos. Llevan tiempo. <ríe> no, no, no me parecen pocos porque <ríe> llevan mucho tiempo. Por eso, y la verdad es que una de las, de las cuestiones que siempre me, me gusta destacar cuando, cuando hablo con Víctor o cuando hablo de Víctor es cómo habéis conseguido, eh, no sé si revitalizar, porque probablemente no es que estuviera desvitalizada, pero sí, bueno, poner en mal otra vez lo que es la dulzaina en, en Salamanca, a través de la escuela de Macotera. Pues bueno, eh, siempre lo que decía al principio de, de este directo, la hemos asociado más con la Gaita Charra, con determinados bailes y demás, y la dulzaina también tuvo su peso allí en, en la provincia de Salamanca. Y bueno, yo creo que, que en la escuela, nos podrás contar cómo fueron los, los inicios de esa escuela y cómo ha ido la progresión, y si bueno, habéis eh, podido ver repertorios, y bueno, al final la dulzaina vuelve a estar viva en Salamanca, o más viva. Sí, sí, sí, sí, voy a estar eh, más viva. Es, es, es cierto que nunca, nunca debió de eh, desaparecer tanto, porque, bueno, el, el Salamanca siempre ha sido cuna de grandes dulzaineros, ¿no? La zona de, de Macotera, eh, podemos nombrar a los Pachulos, a los Talaos, a los Indas de Malpartida, a Ángel Valverde, etcétera, etcétera, etcétera. Grandes eh, dulzaineros, porque siendo cierto que. La mayor parte del folclore de Salamanca en cuanto a instrumentos, y si hablamos de instrumentos de viento, está relacionada con la gaita y el tamboril. No es menos cierto que toda la comarca de Peñeranda y la zona limítrofe con la provincia de Ávila, incluso la zona de, de Béjar, toda esa zona, comparten eh, la gaita y el tamboril sobre todo con la dulzaina, el instrumento más primordial en esta zona y más característico del folclore es la dulzaina entonces es verdad que hemos trabajado mucho y de alguna manera se han juntado varias características o varias varias cosas para que la dulzaina haya resurgido bueno no sé si ha resurgido pero sí que está en auge en auge de Salamanca se habla de Salamanca se habla de, de Macotera se habla de la dulzaina se ha vuelto a poner de alguna manera eh, la docena donde, donde tendría que estar en, en una ciudad como Salamanca donde siempre se ha cuidado y se ha amado tanto este instrumento en la escuela de Macotera empezamos, que quizás es el, el, el proyecto eh, que seguramente más orgullo usted de todo lo que los proyectos musicales que he hecho en mi vida porque no es algo que englobe a, a uno mismo personalmente o a un grupo más pequeño o más, más profesional Sino que es algo que abarca algo muy grande, muy grande, porque no, no podemos hablar de, de familia o estas cosas, que es el típico, aunque sí lo sean, pero sí de que hay, el que hayamos sido capaces de alguna manera de transmitir el amor por esta música y por este instrumento, uh -huh. y que haya habido tantos niños, tanta gente joven y también tantos, tanta gente mayor que hayan querido venir, a aprender con, con nosotros en la escuela, pues eso es uno de los mayores logros y de las mayores satisfacciones que, que tengo a, a, por los ¿verdad? Y luego, eh, pues bueno, lo de atribuirse cierto mérito de, de que haya resurgido la luz en el Salamanca, bueno, son circunstancias o coincidencias, nadie ha hecho más ni menos de lo que sabía hacer. Esto es. Eh, no funciona solo por lo que uno quiere hacer, sino por las circunstancias, la gente que te vas encontrando en la vida y que también le dan el mismo valor que tú le das y que quieren caminar contigo en estos proyectos. ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, al final para que un árbol crezca influye la tierra, influye el tiempo, pero bueno, alguien tiene que haber puesto ahí la semilla para que ese árbol germine y, y bueno, lo, lo habéis hecho evidentemente con ayuda de mucha gente y con, la, y con la voluntad también de mucha gente, porque ya son... ¿Cuántos años lleváis ya con la escuela de aquí en Macotera? Eh, la escuela eh, comenzaría hace unos 11 años, uh -huh. 11 años, porque, bueno, al final eh, los inicios de estas de esta historia por lo menos en, en Macotera fue así, bueno, pues fue de una manera muy, muy pequeñita, ¿no? ¿no? No había... no teníamos ni, ni siquiera un local donde... donde donde impartir las clases, y, lo, y dábamos clases eh, pues en casa de mi amigo Tasi que es el gran culpable de que realmente todos estemos ahí tocando. ¿no? Y así empezamos, cuatro o cinco alumnos, que venían, había dos chavalitos que empezaron de Macotera y otros dos o tres de un pueblo cerquita, y así empezamos, poco a poco, a partir de ahí es verdad que un año o dos después parece que se empezó un poco a más a interesar de parte de, de la administración el ayuntamiento y tal y, y bueno de alguna manera eh, ellos han la administración ha ido quizás entendiendo muy bien que estas cosas son muy interesantes potenciarlas sobre todo en los pueblos es, en la ciudad también no pero en los pueblos cumplen una labor fantástica no la cantidad de gente que puede disfrutar de de aprender música, algo tan tan maravilloso, y de compartirla con los demás y bueno, sé sí que se dieron cuenta de que era algo interesante también el trabajo de, por parte de nuestra, también digamos que bueno, se ha profesionalizado cada vez más como es lógico y bueno, y gracias a Dios, pues ahora tenemos un, un gran apoyo y una buena instalación y bueno, bueno, bien disfrutamos de de una buena condición. Bueno, además, eh, por lo que podemos ver muchas veces en los vídeos, en redes y de veros por ahí, eh, tenéis alumnos de todas las edades. O sea, hemos visto, ha hecho, hemos visto el progreso de muchos de ellos y cómo han crecido, ¿no? No sé si tenéis. Ahora mismo, si decís es que lleváis 11 años, supongo que tengáis alumnos de menos de 11 años en la escuela y por tanto han nacido después de que naciera la escuela. Y eso es. Parece una tontería, pero es algo sí. interesante. Pues sí, la verdad que sí, claro, hay muchos alumnos que habrán nacido. Claro, sí, porque hay alumnos de 7, 8 años que han nacido después de que ya iniciara, pues este, este proyecto. ¿no? Y es verdad que, que muchos de los alumnos que van creciendo, y hace poco habíamos visionado algún vídeo de hace unos años, de hace 2, 3, 4, 5 años, y los veías ahí tal tan, tan canijos y tocando que es, que es una pasada, ¿no? Recordar todo eso y verlo ahora también. Porque es lo que te decía, esto sí si funciona, es gracias a al trabajo de mucha gente, de, de, de, la implicación de todos los alumnos, y bueno, que hay que saber eh, encauzarlos, bueno, pues sí, está sí, sí, bueno, que al final... <risa> sí, que tener. quería, quería... Pero sí, eh, sí decía que quería. Y es eh, una suerte el, el que haya tantos rangos de, de edades y todo el mundo tenga la misma meta, que es que al final todo funcione. Uh -huh. Claro, sí, te quería destacar lo de alumnos que han nacido después, porque al final eh, te das cuenta que un proyecto, que en un momento dado puede ser una actividad lúdica o de ocio, pasa a ser parte de la, de la vida social y también de la vida personal de muchas personas, es decir, igual que uno tiene su familia, lo decíamos, esto también es una gran familia, pues al final perciben el, el ir a clase o el tocar juntos como algo casi indispensable para, para su, su jornada semanal, en este caso si es una clase una vez a la semana, y que bueno, que es, que es una forma también... No solo de, de ser una actividad más, sino formar parte de, de la sociedad y de la cultura propia, que al final yo creo que es lo que, lo que tiene que prevalecer, ¿no? El, el ser capaces de generar una actividad en la que la gente no solo participe, sino que además la sienta como, como propia. Sí, sí, sí. O sea, eh, quizás son muchos factores. Eh, uno de los factores, no sé si es el más importante, pero desde luego que es el que nos atañe, es, es la propia música. Quiero decir, la música habla por sí sola. Eh, los que participamos de, de, de, de esta historia ¿no? eh, musical de tocar un instrumento y de tocarlo, poder tocarlo uno solo o poder tocarlo en un grupo, pues sabemos de todas las vicisitudes y toda la propia idiosincrasia de lo que es eh, ser músico o de lo que es eh, tocar un instrumento. ¿no? que Eso ya solo de por sí pues, pues, eh, engancha mucho porque tiene... Muchos factores que son, que aunque sea mm, un trabajo muy constante y que a veces pues, pues todo cansa, ¿no? porque, porque lleva mucho trabajo, pero la propia música es algo que, que enamora, ¿no? que, que te, llega, te llena de alguna manera. Es una forma de expresar emociones, de expresar sentimientos, de, de ir más allá, de, de, de tener momentos de, de fiesta. Pero, pero no solo eso, ¿no? Es, es, es mucho más. La música la puedes disfrutar tanto en grupo como tú en tu casa. Y eso es algo ya que de por sí engancha muchísimo. Y otra cosa que, que, que según lo veo yo, también es súper importante, es lo que estabas comentando tú, la propia pertenencia a un grupo social. Eso también es, es maravilloso. Nos sentimos partícipes de, de un grupo y eso te hace bueno, pues que tengas unos lazos de unión con con esa gente, ¿no? Y, y tienes unas costumbres y tienes, bueno, pues, pues esas ganas de participar no solo contigo mismo, sino con los demás. Pero seguramente esa parte también la tienen los que juegan al padre o los que hacen deporte, que es lo que... Esa misma pertenencia al grupo es la que hace que luego también funcionen muchísimas cosas. Aquí creo que tenemos el plus del arte de la música. Sí, sí, sí, pero es verdad, o sea, evidentemente cualquier actividad que sea dentro de un entorno social, genera eso, pero muchas veces hace falta que eso se genere para que realmente la actividad se, se arraigue, porque anda que no hay muchos talleres, que al final son un curso, que pasan un y ya está, y pasó por encima. Entonces, es, es bueno, es, evidentemente otras actividades también lo tienen, pero yo creo que es uno de los valores añadidos que hacen que, por lo menos, eh, esa semilla, lo que hemos dicho, termine, termine germinando y echando raíces, claro, esa parte, esa parte social, que entiendo que, la, por ejemplo, en la escuela de Macotera, eh, tenéis gente de Macotea, pero pues supongo que también tenéis gente de, de la comarca, incluso que vengan también de lejos a, o que vayan de lejos a la escuela. Sí, claro, claro. O sea, estas escuelas, eh, lo bueno es un poco eso, ¿no? Porque de un solo pueblo es muy difícil o casi imposible que al final una escuela casi se pueda mantener o, o pueda llegar a, a tener un volumen de alumnos considerable. Y en Macotera creo que este año estamos hablando de unas 50 matrículas o algo así, que es solo dulzaina y percusión. No, es que, no, no hay más, no es una escuela de música al uso de lo que hay 15 o 20 instrumentos y que hay tantas opciones. No, no, aquí es, es, son los dos instrumentos. Y entonces, bueno, pues que haya resurgido tanta gente no, se debe, claro, a... A que se nutre de la comarca, claro. Es verdad que hemos tenido, tenido alguna vez alumnos de Erasmus, de, de, que, que venía un, un chiquito de, de Palencia o, o gente de barco de Ávila, pero bueno, eso es más complicado porque lo que requiere tantos viajes y tanta historia es, es muy complicado. Entonces, bueno, sí que por lo menos que abarque la comarca y los cercanos está muy bien. Y creo que tiene sentido hacerlo así. Alguna vez sí que me han planteado hacer alguna escuela o algunas clases de dunzana en algún pueblo cercano, pero no creo que tenga mucho sentido porque toda esa pertenencia al grupo se perdería. Eh, porque el diseminar un poco eh, es, es también a veces contraproducente. Uh -huh. Y bueno, eh, creemos que aunque sean pequeños desplazamientos es más fácil que la gente se place 10, 20, 30 kilómetros que a día de hoy. No son distancias. Y, y bueno, que sí que tengas esa posibilidad de crear un grupo grande, abierto a, a todo el mundo, claro. Uh -huh. Y bueno, eh, Dulzaina y Adobe. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? <risa> ¿Nació el grupo de la escuela, la escuela del grupo o fue algo, algo paralelo? <risa> bueno, todo tiene su, su relación. Eh, el grupo fue antes. El grupo fue antes porque... Eh, bueno, porque pues como todos los, los dulzahineos que, que seguramente conozcamos, pues bueno, todos aprendi, aprendimos a tocar. Yo aprendí a tocar hace ya 20 años, poco a poco y tal. Y luego, pues bueno, pues ibas montando tus grupitos con, con, con compañeros, con gente que, que, iba, que conocíamos de allí en el pueblo. Y, y bueno, pues coincidimos eh, varios de los miembros de este grupo de, de Adobe dulceineros. Y fue anterior a, a todo esto de, de la luta. Y es verdad que, que quizás eh, muchos de ellos tengan la parte de culpa de esto, porque también fueron quienes de alguna manera me animaron, o yo tengo ese recuerdo, y oye, ¿por qué, no, ¿por qué no haces algo aquí en Macotera? Oye, que lo mismo funciona. Y no pensábamos que fuera a funcionar, sí. pero, pero empezamos. Y bueno, lo que se creó fue algo muy... Muy bonito, muy bonito lo que hemos disfrutado hasta que ha llegado el confinamiento, pero pretendemos seguir disfrutando juntos muchos años más. Y bueno, eso, el proyecto de Adobe, pues eh, yo creo que lo creamos en 2008, pero ya llevamos algún año antes tocando juntos, participando juntos, porque los dulceineros que nos precedieron a nosotros de Macotera fueron los pachulos, los que seguramente hayáis oído hablar de ellos porque bueno, cualquiera que, cualquier dulcenero que se precie es, es casi seguro que, que haya oído hablar de, de los pachulos, al igual que de los talas y estos dulceneros ya iban siendo muy mayores y nosotros que acabamos de empezar a, a aprender digo yo, mi, mi, por mí porque otros compañeros de del grupo empezaron antes pues bueno empezamos a participar de las fiestas de del pueblo, o sea, a tocar ahí en la fiesta de, de San Roque, de Macotera. Y un poco así surgió la historia, ¿no? Nos juntamos para tocar en esa, en esa fiesta de San Roque y a partir de ahí, pues, pues nada, ya juntos hasta, hasta hoy. Aunque bueno, los miembros también, que, bueno, pues algunos de los miembros han ido cambiando por ciertas circunstancias que, que se van teniendo en la vida, como es normal. Cada uno, bueno, pues tiene unas prioridades y unas historias como es completamente. Pero bueno, lo importante es que el grupo siga, siga hacia adelante. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eso. Bien, bien, bien. Y nos contabas también que, eh, bueno, recientemente, sí porque ha sido relativamente reciente, el tema de dar clase en, en Huerta Otea, en Salamanca, desplazar un poco la dulzaina también a la capital, y entiendo que así sido también una forma de, de abrir el abanico a que más gente pueda acceder a, a ese instrumento dentro de la provincia de Salamanca, o incluso fuera de ella, pero bueno, sobre todo acercar más el instrumento a la provincia. ¿Qué tal? No sé cuánto tiempo lleváis también con las clases. Huerta Otea, yo sé que lleva más tiempo dando talleres y demás, pero con, con el tema de dulzaina y tal, pues por ser relativamente reciente, ¿no? Yo en Huerta llevo dando clases dos años. Eh, dos añitos. Es verdad que en Salamanca sí que llevo dando clase bastantes años porque dábamos clase en la asociación de San Bernardo uh -huh. incluso también estuve en la Escuela de Música de Villamayor de Armuña ahí estoy también trabajando y damos clase de, de Dulzaina entonces es verdad que, que dando clase en Salamanca sí que llevaré también bastantes años a lo mejor otros 10 años más o menos a la par o un poquito después de lo que empezamos en, en Macotera y bueno, también es verdad que es una experiencia muy bonita la de dar clase en Salamanca, porque es distinta, porque en, en la ciudad tiene sus dificultades, la gente para ensayar anda un poco peor, eso es complicado. Pero bueno, hay mucha gente de otras ciudades, porque Salamanca es una ciudad que es una de universitarios, y bueno, muchos un universitarios que también tocan la altaina, lo cual es maravilloso. Y, y claro, aquí. Pues he conocido a mogollón de alumnos que, que es genial, porque uno gente de, de, de Soria, de, de Zabora, de Burgos, de León, de mogollón de sitios que han, han venido aquí a estudiar y bueno, pues sí, pues para tocar un poquito a la docena. Es verdad que muchas veces tenemos el hándicap ese de, de que puedan luego estudiar un poquito más en casa, que es un poco una lucha constante, porque es complicado. Claro, en la ciudad eso parece que es un poco más difícil. Yo digo que hay que molestar un poco a los vecinos. No, no, no es tan grave, ¿no? Si buscamos algún horario, alguna historia, merece la pena. Y, y esa es un poco la circunstancia un poco de Salamanca. Así que, como te digo, en, en Huerta Atea llevamos un par de años gracias a, a Cefe, que, que me llamó, Cefe Torres, y me propuso comenzar allí las clases. Y muy bien, muy bien. Muy contentos también con esa iniciativa. Además, quiero aprovechar, puedo saludar puedo saludar a, a la gente. Es tu directo. Y me han dicho muchos alumnos que iban a ver el directo. Hola a todos. <risa> sí, y... la verdad es que tenemos bastante gente por aquí. Eh, además, estoy viendo así ahora de lado, gente de, de muchos sitios y de distintas provincias. Y supongo que parte de ellos, muchos, sean alumnos tuyos, así que que ese saludo os manda vistos. <risa> Poned comentarios de decir que soy muy bueno y esas cosas. <risa> pero bueno, y otro, otro de los proyectos que, que me comentabas y que además es muy, muy interesante, no quizá por darle un poquito esa vuelta de, de tuerca, ¿no? voy a decir quizá el concepto más sinfónico que no será probablemente adecuado, pero bueno, os puede centrar que es el tema de filigranas. Eh, junto con gente de Ávila, y bueno, esa otra formación, cuéntanos un poco más de, de ella para que la gente, diga, bueno, una vez que nos hayan visto y los que no te conozcan, pues que te busquen por YouTube y que busquen todos estos proyectos. Pero bueno, adelantaremos, les adelantamos un poco de, de qué es lo que se van a encontrar cuando busquen filigranas también. Sí, sí, claro. Es pues el, el, el grupo de filigranas que, como decía antes, eran... o éramos eh, los jóvenes dulceineros, yo me me incluí en este grupo, o me incluyeron en este grupo hace unos 12 años, quiero recordar, también hace 2008, 2009, de parte, que, que en estas fechas, lo cual, pues, oye, para mí también fue un, una experiencia fantástica y lo ha sido, porque compartimos muchísimas experiencias, es una gozada, y también es si ha sido uno de los grupos, pues, muy punteros y muy, muy avanzados de alguna manera también en todo esto porque, bueno, pues siempre nos ha gustado eh, investigar un poco diferentes, diferentes cosas, diferentes conciertos, arriesgar un poco, de alguna manera, un cierto repertorio. luego también tenemos la suerte de contar con todas las composiciones de Germán Alameda, que son geniales. Y, y bueno, pues es, es una historia también súper interesante y que seguimos trabajando día a día, es verdad que ahora pues con todo esto del confinamiento es muy, muy complicado hacer, hacer muchas cosas ¿no? que, que, queríamos, que queríamos hacer para este año, tanto con, con filigranas como con Adobe como con la escuela, proyectos eh, que teníamos como bueno pues eh, con filigranas por ejemplo queríamos intentar montar algún concierto, un concierto nuevo y tal pero claro, con todo este parón pues va a ser imposible. Con la escuela tenemos la idea de estar grabando un disco ahora mismo con un repertorio fantástico, precioso, que, que habíamos ido preparando. Y, y bueno, pues, pues ahí estamos. esperando a que pase de alguna manera esto con, con ganas de seguir porque se pueden hacer muchas cosas, es verdad, desde casa. Se puede estudiar mucho, se pueden sacar ideas, tener conclusiones se puede compartir ciertas cosas, pero bueno, hay muchos proyectos que de momento tienen que quedarse un poquito parados. Uh -huh. Y es un poco eso, un poco esa historia, ¿no? Con Filigranas es la que sí que tuvimos la suerte de grabar un disco hace unos años, que bueno, estuvo muy bien y también nos habíamos planteado, porque este año era el 20 aniversario del grupo, también queríamos eh, hacer algo especial por este año... Y son proyectos que estamos seguros que los retomaremos en cuanto todo esto nos deje, ¿no? Sí, hombre, esto nos obliga a reinventarnos y, y, bueno, a través de los vídeos vemos que la gente sigue tocando en sus casas. Antes has comentado que hay que molestar un poco a los vecinos. Desde aquí el alegato, ¿no? Yo que vivo en una ciudad pequeña, que es Zamora, pero no deja de ser una ciudad, que no tengo pueblo. Eh, los que tenéis pueblos tenéis la suerte de... de, de hacemos un poco la defensa, ¿no? De, de poder vivir en lo rural y de los que viven en la ciudad, pues que los vecinos también dejen, dejen tocar un poco. Lo que quería decir es que a través de los vídeos vemos que, que, bueno, de una u otra manera os habéis reinventado y os seguís juntando, aunque sea para hacer estos vídeos y para tocar desde casa, pues bueno, vemos que, que seguís trabajando de forma confinada, pero seguís, seguís trabajando. Sí, sí, sí. Desde el, desde el principio de esta historia, que fueron días eh, quizás malos para todos porque porque bueno, pasaban cosas muy graves, ¿no? Tanta, tantas historias y tal, desde el principio decimos que había que intentar hacer algo, ¿no? como muchos otros grupos y como muchas otras historias, ¿no? hicimos un vídeo con gente de la escuela, claro, con toda la gente, pues bueno, intentando mandar algún mensaje bonito, tal, con, con grabamos la, la canción, bueno, de, de la parte del coro de la novena sinfonía de Beethoven que es el himno de, de la alegría que lo comentó Miguel Ríos, ¿no? era un detalle un detalle de alguna manera para que la gente bueno, pues, pues tenga esa esperanza ¿no? de que esto se pase y todo esperemos que se pase bien y luego pues sí que a partir de ahí hemos hecho varios vídeos hicimos también un, una cosita también muy bonita que vi que también Zamora se ha hecho cosas parecidas con con lo de la concha, me parece que hicisteis algo muy bonito, ¿no? De toda la gente, ¿no? Cada uno en su balcón. Y ya nosotros en Macotera tenemos la charra de San Roque, que es una canción que imagino pasa igual con, con, esto, con esa canción o con otra en Zamora o en nuestros pueblos, que es eh, la canción que se toca en la procesión de San Roque, que tocamos durante seis o siete horas la misma canción, y que eso pasa en, en muchos sitios, sí, sí, sí. es algo muy, muy común. Y, y esa es un poco la canción de, de todo macoterano que la oye ¿no? y, y, y se emociona, porque es normal, ¿no? porque te lleva a esa, a esa fiesta, a, esa, a, esa sen, a esas sensaciones, a esos sentimientos de estar con, con tus amigos, de, de estar bien. ¿no? Y hicimos eh, también un día de que todo, toda la gente en el pueblo saliera a tocar, a tocar eh, pues esa canción. ¿no? Otro día también con la Semana Santa el párroco de Macotera que es don Fernando que, que es genial es un párroco fantástico que nos ayuda en todo nos apoya musicalmente en, en cada proyecto, todo lo que queremos hacer en la iglesia bueno él nos la cede, nos, nos anima a que vayamos allí a, a tocar, a participar con nuestra música siempre, pues se le ocurrió la idea en Semana Santa de que por qué no un día el, el fue el, el Viernes Santo y el Sábado Santo, pues salieron a la gente a tocar y salió la iniciativa de él. O sea, me puso, oye, Víctor, he puesto que quiero que todo el mundo de, de los alumnos de Macor que salgan a tocar. Y, pues, si lo has dicho tú, pues, pues, pues habrá que hacerlo. Y, y claro, pues también, también fue una cosa muy bonita. Y luego con el grupo Adobe hemos eh, montado ya, me parece que con este último son cuatro vídeos, hicimos un. un con un foxtrot que era Begin de Begin. Eh, creo que hicimos luego una J, la J de la Virgen, I Will Survive, que hemos hecho ahora, que es el que hemos puesto antes. No sé si me dijo uno, ¿no? Bueno, tenía que revisar. Y, y también, pues genial, porque son experiencias que que nos permiten hacer cosas juntos, sentir de alguna manera que estamos tocando juntos, que lo echamos mucho de menos. Yo lo echo mucho de menos el poder eh, tocar juntos con, con mis alumnos, con mis compañeros, poder disfrutar de esos ratos, la verdad que se echan falta. Y bueno, de, pues así un poco matamos el, el gusanillo, entre que lo montamos, eh, lo coordinamos y, y al final salen las cosas pues bueno, se, se pasa el rato y además pues bueno, pues tienes, pues eh, has hecho algo juntos que es de lo que se trata. Uh -huh. Sí, sí, bueno, estamos viendo ahí el, el trabajo que hacéis. Supongo que hay mucho trabajo que también hacéis que no se ve, es decir, todo esto requiere un tema de partituras, eh, te requiere un tema de coordinación, de que la gente ensaye en su casa. Y bueno, eh, aquí tenemos la experiencia de que la gente sí que está tocando en casa, sí que está ensayando. Supongo que allí, no solo para preparar estos temas, sino que la gente sigue teniendo el, el, el tocar como una vía de escape, eh, de estar metidos en casa, supongo que... Antes un, había un comentario que decía una chica, dice, no soy alumna de Víctor, pero lo escucho desde, lo escucho desde casa. así ¿Ah, sí? Sí, por ahí en los comentarios está... está sí, alguien lo ponía. Sí. Entonces, bueno, entiendo que sí, que sigue siendo... que la dulzaina sigue siendo, no solo para los de la escuela, sino supongo que para los vecinos que también lo escuché, les sigue siendo un poco una, una ayuda, ¿no? de, de desconexión y de... y de evadirse un poco de la historia. Eh... Pienso que sí, pienso que sí. Eh, al final, eh, bueno, pues yo tengo aquí, yo estoy en Salamanca ahora, y, y bueno, pues tengo algún vecino que, que toca algún instrumento por ahí, lo escucho un poco y tal, o, o algún otro que, que sin, sin estar demasiado tiempo saca un altavoz y pone música en el, en el balcón y a mí me encanta, a mí me encanta escucharlo, porque me transmite un buen rollo y alegría, ya te sin... sin esto como todo, si estás ocho horas con el altavoz en la calle, pues al final la gente quiere pegarte un tiro. Pero si estás un ratito y tal, pues, pues claro, pues la mayoría de la gente se anima. Pero bueno, yo la idea, eh, para mí, no sé si noto si la gente estudia más, estudia menos, o ensaya más, o ensaya menos, porque he tenido la gran suerte siempre de que los alumnos han estudiado bastante entienden rápidamente el funcionamiento. Es más, en, en, la, en las clases que yo doy antes de que nadie se apunte, la, la primera historia es si tienen tiempo para ensayar y si van a poder hacerlo. Porque, aunque sea poco, eh, pienso que eh, pocos ratos hacen mucho. Quiero decir, lo importante es la constancia. Eh, la música no es más importante... Eh, eh, estar muchas horas, igual que en el deporte, tiene cierta similitud con el deporte, no puedes salir a correr un día al mes, o un día cada dos semanas y pretender correr dos horas, a lo mejor te da un infarto, eso no puedes pretender hacer eso y pretender que sea bueno, ni siquiera un día a la semana. La historia de esto es pretender que menos de cinco días a la semana estamos pecando de poco. Sí, sí, que probablemente tiempo, cundan, cundan más... 15 minutos todos los días que no un día a tres 3 horas. Sí, sí, sí. Cunde muchísimo más 15 minutos todos los días que tocar un día muchísimo tiempo. Y cunde más una hora todos los días que 15 minutos. <risa> Por supuesto, ya 3 o 4 horas, más de 3 o cuatro horas verdad. diarias que. No, no es necesario. Por eso. Vale, eso. Es una locura. Pero es verdad que es mucho mejor dedicarle un poquito de tiempo todos los días porque es buenísimo psicológicamente para uno mismo, no te cuesta volver a cogerlo, retomarlo todos los días un ratito o, o casi todos los días. Y es, es, es lo mejor. Yo creo que si de alguna manera eh, la gente, los alumnos que tengo, que muchos, muchos eh, eh, a mí me da gloria escucharles y tal, porque, porque a lo mejor está mal que yo diga, pero es que toca muy bien <ríe> y es un orgullo para mí, de verdad. Y se si han llegado ahí es porque le han dedicado tiempo. Sí, las cosas, nadie las por aquí tenemos algún comentario. Que dice que la, paci la paciencia que tiene nuestro profe cuando hacemos los ensayos de grupo. <risa> Destacan por aquí. <risa> bueno, eso mira, el, el, el, el funcionamiento un poco de las clases, que es, que es un poco, lo hablaba un poco ayer eh, contigo y tal, que, que siempre he pensado que lo ideal es que, que hubiera un, una opción de, que, de tener clases. In, individuales, clases colectivas y clases de grupo. Es verdad que para eso necesitamos un, una cantidad de tiempo que no, que no lo hay. Entonces, por ejemplo, en Macotera, eh, la opción que, que, que damos y que hacemos, que hemos organizado hasta ahora, veremos a ver el año que viene cómo hay que organizarse, porque está todo en el aire ¿no? con esto del coronavirus. Pues hasta ahora hemos hecho clases colectivas de tres, cuatro o cinco alumnos máximo y clases eh, grupales. O sea, eh, tenemos la clase colectiva de, de 45 minutos, me parece que es. Y luego una clase de, de ensayo grupal. Que claro, podemos juntar si, si el día es, es bueno, porque hay días que puede ir más gente, otros que menos, como es normal. A veces no podemos juntar 30, 40 personas ahí tocando. Entonces, gestionar eso tienes que hacer un poco de poli malo. Claro. Pero bueno, cada uno tiene su rol y lo llevamos genial. Sí, eso funciona muy bien por lo que hablábamos antes de, de la pertenencia a los grupos, de, de todos los proyectos, de tener metas. Es muy importante que los alumnos tengan sus metas a corto plazo, ¿no? De, de que empiece un trimestre y, bueno, estemos pensando ya en que a, a mediados de. En vez tenemos un concierto, tenemos una, una actividad, si no lo hay, pues me lo invento y ya está. Eh, es, es, creo que es lo, lo mejor, porque de alguna manera eso te obliga a, a querer hacerlo bien. Y no nos engañemos, todo el mundo, una vez que sale a tocar al público, bueno, pues quiere hacerlo bien y quiere disfrutar y quiere que se hagan bien las cosas. Entonces es, es un poco esa la, la forma un poco de tocar. Y en Salamaca... Pues más o menos, lo que pasa es que las asociaciones de vecinos cuentan con menos tiempo, menos posibilidad de... Entonces tenemos menos posibilidad para organizarnos también. Entonces simplemente lo que hacemos de, de momento tener las clases eh, colectivas. Uh -huh. Y bueno, funcionan también muy bien, pero creo que nos falta ese plus de luego poder hacer algo más, más grupal, lo que es realmente en, engancha, engancha también mucho más esa historia. Bueno, oye, después de todo esto, a saber cómo saldremos, pero me imagino en invierno, en el medio de la calle, a dos metros cada uno con el polar puesto y podremos hacer clases grupales de, de 100 o 200. <risa> Teníamos todo el paseo. Sí, de él. Yo, estoy, yo, yo estoy deseando que nos dejen hacer pasacalles. O sea, que, que se lo digo siempre a mis compañeros y a mis amigos, ¿no? digo, pero digo, nos tienen que dejar. Nos tienen que dejar de llevar la alegría a la gente, que a lo mejor es complicado, ¿no? no lo sé, no lo sé. Pero sí, sí, estoy deseando que nos deje. El otro día veía un vídeo de una chica, Susan, es una gaitera, seguro que tú la conoces. Eh, Susan no sé qué, no, no, no te sé de decir la pidió porque la empezaba a seguir ahora. Y, y veía un vídeo suyo que salió con sus dos hijos o tres, eh, los niños tocaban el tambor y, tal, y ella con la gaita. Ahí dando un pasacalles por su pueblo y tal y yo, si es que eso es lo que digo yo o sea que a la gente hay que llevarle la alegría, imagínate la gente que está en los asilos en, los, en las residencias eh, joder, que lo están pasando muy mal que hay que darles eh, un poquito de esperanza y un poquito de alegría y la música si tiene algo y la música tradicional y ya me centro un poco en la música tradicional que es lo que, lo que hacemos si tiene algo es que siempre se ha relacionado con la música o sea, con la fiesta, con las celebraciones, con el despiborre, ¿no? con, con si ves las imágenes del aulos, o sea, el instrumento un poco eh, dionisiaco, porque era el instrumento de, de la fiesta, del bebercio, de, del vino. Bueno, pues no es que tenga que ser así, pero si transmite algo eh, la dulzaina, si cumple esa función, que es la que mejor cumple, que es la de llevar la alegría y la, y la fiesta y esa, ese alboroto, ¿no? A la gente. Bueno, pues puede que ahora haya que reivindicarlo de alguna manera. Oye, que no os olvidéis que además de hacer vídeos, pues quizás se pueda hacer algo. Quizás se pueda hacer algo controlado. Y yo hago por eso. Me parecería penoso que no se hiciera nada este verano. No solamente por el tema económico, porque los músicos que vivamos de esto tengamos que comer. Eso es algo importante. Pero, pero no, no, no en ese aspecto, sino realmente en, en, en el otro. Quiero decir, a mí me daría igual hacerlo gratis, pero, pero me parece súper bonito que se pudiera llevar un poquito de alegría a la gente. Esperemos que sí, oye, aunque tengamos que tener al, al bombo a cuatro metros del de la dulzaina, pero, pero supongo que sí, que al aire libre podamos hacer alguna, alguna cuestión y. Y bueno, oye, aunque haya que hacer un agujerín para meter el tudel por la mascarilla, pero... No, pero, pero... no, digo no digo que ahora, claro. No sé sí, no, no, que... evidentemente, más la adelante, loca, sí. digo, En un futuro, si todo, si todo va bien. Esperemos. Que esperemos que sí. Oye, si, de, si el hecho de tocar la dulzaina en casa hace que la gente se quede un ratico más en casa, ahora que, bueno, ahora ya la gente puede salir a pasear, que saque la gente la dulzaina y salga, salga tocando sí, la fíjate, eso, es, eh, eso ha sido algo maravilloso, toda la gente que, y si hablamos de la dulzaina o de percusión o tal, que haya que tocar un instrumento y que tuviera ese, pues, esa afición, ¿no? y que, o que la tenemos, que, que la hemos tenido, pues yo creo que hemos llevado esto del confinamiento mejor. Sí, yo creo estoy, que sí. Sí, estoy seguro. Todo el tema eh, de las artes, igual que el, el que pinte o, o, o alguna historia... Relacionada con algún arte, pienso que lo ha llevado mejor. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado de alguna manera a pasar muchas horas eh, contigo mismo tocando, y porque eso mismo eh, también ha rellenado muchos huecos en tu día a día. Esa, estar al final 50 días en casa, pues, eh, pues tienes que buscar cosas que hacer, y no todo son las redes sociales y no todo es internet, ¿no? Hay muchas más cosas y si lo puedes dedicar a algo artístico, que, pues mejor que mejor. Bueno, pues mira, les, les ponemos deberes a todos los que nos vean de que si no están, el año que viene echen ahí unos cuantos toques con la dulzaina y que se apunten a aprender o, o a bailar sí. o, a, o a lo que sea. Pero sí, sí, es verdad que, que yo creo que esto también nos ha servido un poco para poner en valor esas las, los que siempre fueron las asignaturas marías, ¿no? De, del colegio, del sí. instituto, ahora al final son las que nos, nos salvan un poco de, de, de estar en casa, evidentemente, las ciencias sí. y demás, pero, pero de, de estar dentro de casa al final es, es el deporte, o el deporte como sea, o el arte como sea, es tan, sí. tan y eso importante. eso hablando, perdón que se me ha caído, no sé qué se me ha caído, bueno, y eso hablando a nivel general, pero también eh, hablando incluso a nivel particular de la música tradicional, eh, pues es que eh, la música tradicional... Tiene una idiosincrasia maravillosa, o sea, eh, que, que, que quizás eh, se está poniendo muy bien en valor eh, con muchas escuelas, como el consorcio, imagino, de, de Zamora, que es verdad que no conozco de cerca, pero, pero sé que, que abarca una cantidad de gente bárbara y la gente que, que ahora, por ejemplo, este año estoy conociendo de, de Zamora, que he tenido el gusto de conocer a, a, a varios alumnos que han venido, que vienen aquí a Salamanca, de Zamora y tal y me cuentan un poco pues toda todo la historia, un poquito de Zamora toda la gente que es relacionada con el folclore toda la gente joven que, que está implicada en esta historia eso eso es maravilloso la música tradicional el folclore, el baile todo tiene un valor que, que, están, que de alguna manera hay que poner muy bien en, en, en su sitio porque cada... Al igual que, que la música clásica, que el, que, que el jazz, que, que, que otra historia, es, cada historia es distinta, la música tradicional también lo es. Y para mí eh, creo que tiene unas características, para eh, si hablar de cosas técnicas, un, una forma eh, rubateada de tocar, un, una historia que, que hemos heredado un poquito de, de toda esa forma de tocar que, que no existe en otras músicas que no la encuentras, una forma de expresar, una forma de ornamentar, una forma de, de, de tocar, de bailar, de bailar. Yo mmm, conozco de más de cerca, porque es lo que me toca, el baile charro, y claro, cuando ves mmm, a una pareja bailar muy bien, baile charro, pues es emocionante, igual que, que los bailes de Zamora. Hablo de baile charro porque ya te es uh -huh. lo que más conozco. Y sé que tú conoces muy bien. Y, y eso merece la pena eh, tenerlo como un gran baluarte. Es algo muy importante. Porque, lo, porque tiene, tiene ese valor. Tiene ese valor de, de esa, esa propia idiosincrasia, de la forma, en lo que nos atañe, en la forma de tocar, de la dulzaina, de, de cómo generaban esas melodías, cómo parece que se iban. De ritmo, pero pero no se iba nunca de ritmo. Eso en la gaita del tamboril también pasa mucho. Es, es una forma maravillosa de tocar que no se entiende ni se aprecia en otros tipos de música. Que tienen otras características y otras facultades que son maravillosas también, pero son otras. Uh -huh. bueno, bueno, pues mira, es, es importante que la gente se acerque a ello. Más que nada porque, mmm, supongo que ahí también te pase, ¿no? Eh, es cierto que, que quien se acerca a estas músicas de alguna u otra manera ya les llama la atención, eh, pero con mayor o menor implicación, de primeras, nos damos cuenta que un gran porcentaje, altísimo, por no decir casi el 100%, de la gente que termina eh, catando este tipo de, de cuestiones, tanto en el baile como en la música, en el cante, demás al final se termina enganchando, se termina encontrando ahí eh, un, un elemento que les que le es atractivo y que, bueno, que al final le permite, por lo que tú has dicho, expresarse muchas veces, eh, lo comentábamos otro día con Luis Ángel, ¿no? que, que afinar perfectos está muy bien, que tal, pero que al final hay que, que conseguir también expresar algo. Y yo creo que la música tradicional es una forma que, desde, que, que hace que los alumnos o la gente que se acerca desde muy pronto ya sienta un poco la, que, que está expresando algo y, que, y que, bueno, que está transmitiendo algo, aunque sea tocar una jota sencilla y que la gente lo baile. Yo entiendo que quizá para nosotras, que ya lo hemos hecho durante más tiempo, nos, nos puede parecer más más sencillo o, o no tan tan llamativo, pero para la gente que está cerca de nuevas que de repente han aprendido la primera jota y que se pongan 10 o 12 parejas a bailarla pues hombre, es una forma que, que a la gente le, le, le, le satisface mucho y le llena, claro Sí, sí, sí eh, eso es, es muy bonito a ver, una de las cosas que quizás sucede o, o el, yo lo aprecio un poco así es que quizás en, en en otros instrumentos que tienen otra propia eh, bueno, pues otra forma de ser y tal y sobre todo otra forma de no sé si de estudio pero bueno otra otra forma distinta pues quizás a veces cuesta más tener con quién tocar o tal no es lo mismo eh, un, yo que sé pues un bajista pues tienes que buscarte un grupo con unas características o una historia y tal, aquí es muy fácil porque eh, tienes eh, una facilidad que es que puedes eh, Casi todo el mundo puede tocar con alguien porque son formaciones relativamente sencillas. Tú puedes juntar con otro y ya está, pues ya estáis es dos personas tocando el instrumento, pues, pues, pues ya está, eso te vale. Y, y pasa mucho que este instrumento, estos instrumentos se disfrutan mucho porque se enfoca de esa manera también en, en, en el disfrute, en aprender, pero tampoco en buscar eh, solas. Eh, la perfección o tal, como puede pasar en la música clásica, que también seguramente se llega a disfrutar muchísimo. Yo he estudiado eh, también eh, formación clásica y tal, pero es distinto. Aquí eh, hay mucha diversión, mucho disfrute, o yo lo veo así en, en los instrumentos tradicionales, y eso lo veo en que casi nadie lo deja. O sea, eh, eso en otros instrumentos pasa mucho, que mucha gente tiene un violín en casa, tiene una flauta pero no la toca. La tocó en su día, pero bueno. Pero ahí, ahí está. Pero estos instrumentos yo creo que, que se tienen y no, y no se dejan nunca. O si se dejan una temporada se vuelven a coger. Es algo que, que, es, que, que me parece a mí un poco que, que es así. Y que también pues, le da, le da un, un plus añadido a tocar un instrumento tradicional. no El que estás seguro de que vas a disfrutar. Vas a disfrutar mucho porque lo más seguro es que puedas tocar con gente, que, que disfrutes con ellos y tal, y, y que en cuanto se aprende un poco, pues ya tienes esa oportunidad ¿no? de, de ya estar compartiendo música con otra gente. Uh -huh. Sí, que al final es lo que, lo que una de las cosas que nos han, nos han enseñado el estar aislados en casa es el valor de compartir y de, y de intercambiar. Y yo creo que con, con estas reflexiones, para mí una de las más importantes ¿no? de, nuestra, de nuestro arte, vamos a llamarlo así, que al final es que enseguida podemos ser todos partícipe de ellos. Tú lo decías, en la formación clásica, eh, yo me acuerdo, yo hice trompa y, y claro que hacías alguna audición, pero hasta tercero no entrabas en banda, eh, yo siempre también lo pienso, ¿no? Los instrumentos de conservatorio que pueden estar en charanga, pues yo creo que esa gente lo disfruta. De otra manera y mucho antes, que el que al final se da cuenta de que puede llegar a una orquesta y hacer algo cuando lleva... Eh, ocho o diez años de carrera, decir, tras ocho o diez años has tenido que, que estar estudiando, estudiando, estudiando, para ser al final un tuti en una orquesta que te satisface mucho, pero que no tienes ese feedback directo con, con el público y, y demás, y que bueno, que yo creo que es eh, uno de los valores añadidos que tiene esto de la cultura tradicional, que enseguida la podemos poner en, en disfrute colectivo. Sí, o sea, son, son cosas distintas, son cosas distintas y totalmente complementarias, es decir, tú puedes eh, formar parte de es pues eso, como trompista de, de una orquesta y tocar la, la dulzaina seguro. No conozco excesivamente la, la trompa, no sé si sea un impedimento tal. Bueno, si, otra, pasas, si, pasas, son muy si pasas de la trompa a la dulzaina enseguida, se te va el aire por todos lados. Tienes <risa> que descansar un claro, poco bueno. la vida. Sí, bueno, pero sí, sí, son instrumentos. Pero que es, que es eso, creo que es el, el valor añadido, no de, de poder enseguida desde el primer año el, el hacer algo que la gente lo disfrute contigo y eso yo creo que es, está muy muy muy interesante sí sí sí yo he visto disfrutar muchísimo y, y bueno luego mi experiencia personal es que yo disfruto muchísimo to tocando tocando en, en todo no tocando en no no solamente conciertos ustedes no no sino tocando un pasacalles en, en Santa María del Berrocal que, de, que allí tendríamos que estar a, a día de hoy, o, no hoy, no hoy, ya no, ayer, anteayer que celebraban el Cristo. <risa> y con esas cosas se disfruta muchísimo, de verdad, llevando esta música, haciendo las cosas, bueno, lo mejor que uno sabe, pero disfrutando, eh, son experiencias muy bonitas también. Entonces eso es un plus también más, el, el, el participar de de las tradiciones, el conocer de alguna manera las tradiciones de, de los pueblos, ser partícipes, ser un, un eslabón más ahí en esa cadena, formas, llegas a formar parte muchas veces de, de, de esa fiesta. Nosotros, imagino que bueno, a, a vosotros casi también, llevamos, yo llevo yendo a algunos pueblos, yo que sé, 10 o 15 años, y claro, en, en esos sitios... Mmm, Conoces ya a mucha gente y de alguna manera formas parte de esa fiesta. No se entiende eh, la fiesta sin adobes de enero o no se entiende la fiesta sin filigranas. Mucha gente no, ya entiende que eres parte de la fiesta. O sea, está el, el santo, está eh, la procesión, estará, yo qué sé, si tienen todos los toros todos, están los fuegos artificiales donde los tengan, y está el grupo de porque es una cosa que es, hay muchísimos sitios que lo mantienen durante muchos años y al final pues, se crean unos, unos vínculos, unos lazos que también son muy bonitos. El ir a un pueblo y ver, ver a la gente que, que está por allí, eh. tenemos circunstancias también de algún pueblo muy pequeñito que, que vamos y decimos, bueno, a ver, a ver qué tal va este año este pueblo, jugar que el año pasado había fallecido alguno, uno, me cago en la leche, ¿tá? porque hay por un pueblo muy pequeño y y conoces muy bien a, a, a muchos. Vamos, muy bien. Conoces a gente, ¿no? Porque llevas mucho tiempo yendo. Uh -huh. eh, entonces, eso es algo que también tiene la música tradicional. Tocar en, en la calle y tal eh, no tiene por qué ser nunca eh, un símil de, de tocar fuerte o tocar peor o tocar. Eso yo estoy en contra de eso. No entiendo un poco. Y no quiero ser crítico, pero pero sí si lo seré. La evolución un poco de algunas. De, de algunas o muchas charangas que lo que se está haciendo es tocar muy fuerte y tocar muy rápido y, y poco bien. Eso en la tenemos que huir porque los dulceneros siempre han hecho algo, es tocar en la calle y tocar muy bien, no por estar en la calle tocar eh, muy rápido, ni tocar más fuerte, ni tocar más eh, peor que si estuvieras tocando un concierto. ¿no? Yo, yo tuve la suerte de coincidir también con, y, co, y sigo compartiendo algunas veces con, con los talaos para mí ha sido uno de los grupos que más que me han, ha influido por lo menos en, en, esta, en esta zona y, y a mucha gente en su forma de tocar y de entender este instrumento por, por, porque ellos hacían música eh, desde la primera nota para mí eso era la, la, la historia que me dejaba fascinado no... no era, era eso, ¿no? era la forma de tocar, el carácter y tal pero un pasacalles era, era un concierto uh -huh. entonces esa es la idea que yo tengo igual ahora a la hora de, de, de tocar Oye, un pasacalles es, es lo mismo que, el, que un concierto estás tocando, estás sin, sin digamos a lo mejor la tensión o, o el, el nerviosismo de, de lo que puede ser un concierto, la adrenalina pero estás disfrutando igual y, y la gente te está escuchando igual. Ahí estamos otra vez. Ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Que esto de, de Instagram nos, que, nos, que nos es, limita. Es, es, es, es mi bautizo en Instagram. Ah. <risa> no, no había entrado nunca. Y porque las redes sociales de, de Facebook, yo llevo la página de, de la escuela en Facebook y tal, pero en Instagram... La lleva mi compañero Alejandro o Irene, no, no, o entre los dos. Porque está genial que lo lleven ellos, que lo hacen mucho mejor. Y no había entrado, no había entrado nunca en Instagram, pero bueno, ya veo que esto. Pues eh, el mecanismo de un botijo es, es sencillo, como dice mi amigo Ángel Fachel. Sí, sí, sí. Pues bueno, ya para, para ir cerrando esta entrevista, más que nada, porque me parece que quedan temas muy, muy, muy interesantes que podemos estructurar para una, una segunda una segunda quedada de estas digitales, y es que, bueno, eh, los que se conecten ahora tendréis en, en el perfil la otra entrevista que ya publicaremos en, en YouTube también, y la continuación de esta. Y bueno, por ir cerrando un poco, poco el tema, habíamos quedado en, en que sí, que efectivamente a veces asociamos el, el tocar fuera con tocar fuerte y rápido. Y, y es eso, muchas veces escuchas a dulcineros antiguos, inclusive incluso uno solo, y que, oye, con... también hay que entender muchas veces cuando se estudian los, las grabaciones antiguas con qué instrumentos y con qué, con qué tipo de empalletado de cañas tocaban, pero que mm -hmm. pretendían hacer lo que dices tú, música, desde la primera, desde la primera sí, nota. Sí. Y que lo también comentabas que en algunas formaciones, no solo de dulzaina sino también de Charanga, pues muchas veces se percibe el, muchos músicos haciendo mucho volumen y haciendo muchas eh, semicorcheas, fusas o lo que sea, y que eso se percibe mm -hmm. como como música en la calle cuando en la calle también se podían hacer notas largas se podían jugar con legatos y sí. con dinámicas yo la última charanga que escuché y me encantó tenían el más joven tenía 60 años <risa> <risa> luego es verdad que hay algunas también muy buenas ¿eh? no, no, es, no, no tiene nada que ver el tema charanga porque el mejor, sí bueno, porque, era, era pero es verdad o... que hay esa cierta evolución y, de, y no nos tenemos que contagiar de eso no nos tenemos que contagiar de eso en ningún momento los rotañeros yo creo que han ido eh, por otros derroteros, ¿sabes? Siempre con una forma muy artística de tocar, eh, huyendo de, de grandes dilocuencias y de, de aspavientos y de historias, en, sobre todo eh, a la hora de tocar en la calle y tal, eh, y, de, y de eso, ¿no? O sea, buscando al final. Lo que busca cualquier persona que, que cante, ¿no? Pues, pues que suele bien. Cada uno lo entiende a su manera y ya está. Pero no buscando muchísimo fuerza, muchísimo rapidez o muchísima historia. Que también seguro que se puede hacer. Eh, seguro que es compatible eh, la rapidez con, con, con, con la belleza, no estoy seguro. Pero tiene que ser compatible. Si se pierde la belleza, mejor vamos vamos a retrasar el tiempo y vamos a, a disfrutar. sino sí, que, además, muchas veces, bueno, incluso actualmente, ¿no? A mí me gusta escuchar muchos dulzaineros porque lo escuchas y ya por el tipo de adorno, por el tipo de fraseo, por la forma, por la tímbrica, dices es, es ese dulzainero, ¿no? También es cierto que antes había x dulzaineros, uno por comarca y ahora somos muchísima más gente tocando la dulzaina. Conseguir diferenciarte uh -huh. en, en lo que es tímbrica, sonido, forma de tocar, es complicado, pero bueno, creo que también es muy importante que la gente un poco genere mmm, su, su propia forma de tocar su propio sonido y su propia forma de interpretar melodías. Sí. Cada, cada, cada historia. Ahora yo creo que eso está pasando más eh, por escuelas. Es verdad que, por ejemplo, a veces Lorenzo Sancho, con el que toda la suerte de, de, de tener largas charlas de, de dulzaina, a veces es verdad que dice que, que un poco. El, el, el, lo de las escuelas ha sido un, un poco contraproducente para, para la dulzaina porque se ha estandarizado y bueno, eh, bueno tiene su, su, su razón claro, es lógico cuando los alumnos que, que enseñas tú pues se parecerán a ti luego, luego muchos eh, cada uno tiene su propia forma de ser y su propia forma de expresar y en tu propio carácter y en tu propia... todo, en tu propia desencrasia, está tu forma de tocar. ¿Te parecerás a, a quien te ha enseñado? Sí, pero cada uno luego es distinto. Eso también es, es muy bueno. Porque aunque bueno haya un patrón, porque es, es eh, inevitable, tú enseñas como sabes, ni mejor ni peor. Quiero decir, tú, o sea, yo no, no, no hablo de ti ni nada. Sí, no, sí, un tú. te digo? cada uno enseña lo mejor que sabe e intenta transmitir... Todo, todo lo mejor y lo más, y lo más bonito que, que puede hacer, y luego hay alumnos que realmente lo mejoran y ahí es cuando te sientes genial, pero, pero se parecerán siempre a ti, eso es, es obvio, igual que yo me pareceré a quien, a quien me ha enseñado, y si toco el saxofón, que yo toco el saxofón, pues me pareceré tocando el saxofón a mi profesor de saxofón, que tengo una formación más clásica pues, pues el que toca jazz tiene una extra que no se parece en nada a esta formación, pues es un poco igual. Ahora va un poco más, yo creo que quizás por esas zonas, porque ya no hay nadie, o, o yo no conozco a nadie, que sea autodidacta, que coja el instrumento y que, y que se ponga a tocar y tal, y, y, y ya está por su cuenta, ya casi todo el mundo, o, o todo el mundo, pues ya ve dónde dan clases de, de luteña, dónde dan clases de gaita, pues voy aquí bueno, pues pues por ende eh, te vas a parecer a esa persona es, es, es así ¿no? uh -huh. pero bueno, sí que es eh, que bueno, es lo que decías tú antes el equilibrio entre tocar fuerte y rápido y tocar suave y, y pausado y lo mismo, que la gente está bien, que trabaje mucho eh, un sonido perfecto y tal pero que también un poco se dejen llevar por su propio sentimiento que a veces una nota que se escape hace que esa melodía tenga un valor y que tú seas capaz de interpretarla de una manera mucho más, más natural. Al final, la música eh, perfecta no suena bien. Tiene que tener cierto grado de, de, de, de movimiento, tanto en el tempo como en, la, como en la afinación. O al menos así yo lo percibo. Mm. Eh, eh, son, son todo, al final, características de la propia música. Quiero decir, eh, tocar perfecto no toca a nadie. Eso no, no existe. La, la perfección no existe ni en la música, ni en nada. No nos podemos volver locos buscando eso. Sin embargo, sí que es eh, más entendible, eh, de alguna manera, aunque sea más abstracto, buscar eh, expresar alguna historia ¿no? eh, con lo que estás tocando. Bueno, es verdad que no puedes dejar la técnica de lado. Eh, sí, bueno, claro, claro, evidentemente que, se, que la afinación bueno, pues se trabaje, porque tocar desafinado es horroroso. Pero bueno, pero no es lo mismo a lo mejor tocar eh, eh, dos personas que tocar uno. Quiero decir, bueno, pues eh, claro, si hay un solista, pues qué afinación es la que la que tú quieres hacer o la que estás utilizando o yo qué sé. A lo mejor tienes más libertad. Pero sí, al final, al final creo que, que tenemos que buscar en eso que se dice de expresar, que, que sí, que, que es de alguna manera esa historia, ¿no? Expresar, a, que te suene un pelín mejor, bueno, oye, pero, pero eso has expresado algo. El que lo está escuchando lo va a, a saber entender, ¿sabes? A veces entiende muy bien la música a gente que no sabe música, ¿sabes? A veces la opinión de alguien a mí eso me pasa mucho, de... Que se escucha sin, sin contaminación. ¿no? Uh -huh. los, los que tenemos una formación vemos muchas cosas eh, técnicas y, y cosas mm, sobre una afinación que tienes metida aquí, porque claro, estás todo el día afinando y tal. Pero, pero la gente que no, pues no simplemente sabe si le gusta o no le gusta. Y muchas veces lleva razón. Sí, sí, no, no evidentemente esto es como la la cocina, un gran chef será capaz un sumiller de, de probar algo y sacar 25 sabores y bueno, pues a mí no me gusta. O sea, puede tener 25 sabores, puede tener una elaboración muy tal, pero a mí no me gusta. Siempre decían, que ¿cuál es el vino bueno? Pues el vino que te guste. Y luego, sí. dentro de los que te gusten, pues puedes ser capaz de, de evaluar un poco más y si, si uno tiene más elaboración, si menos, si tiene más técnico menos. Pero yo recuerdo hace, antes ya le comentaba Luis Ángel, una, una anécdota y me venía ahora otra a la cabeza. Recuerdo un, un concierto que, que participamos en Galicia, eh, en el Castillo de Monterrey, creo que era, y iba un gaitero, pues, fuera de serie. Y, y era un gaitero muy, muy técnico y, y que yo he escuchado otras cosas, pero en ese concierto en particular hizo un, una, una exhibición muy técnica. Muchas notas perfectamente afinadas, los tiempos perfectos. Y bueno, al final fue una audición, pues... Pues que aplaude es la técnica, pero poco más. A continuación llegó una chica, en este caso creo que era rusa, pues lo mismo con gaita superar gaita, en este caso gaita de Fole, gaitas muy arcaicas que se escaparían mis notas, pero la forma de tocarle, el sentimiento, la transmisión, la, la selección del repertorio, eh, la propia transmisión que ella hacía de lo que tocaba. Pues nos hizo ponernos a todos en pie y evaluándolo probablemente dijeras: bueno, pues aquí ha habido 25 notas que no estaban en su sitio, esta se ha escapado, aquí la ha fallado la caña o la payeta y aquí esta melodía le faltaba la mitad de la parte. Pero probablemente quizá desde lo que decíamos, ¿no? desde el desconocimiento de esos repertorios o de qué es lo que esperábamos, pero disfrutamos el doble, consiguiendo pues eso que, más general, porque quizá eh, la chica lo sintiera de otra manera distinta, no desde un plano técnico, sino de un plano. Eh, simplemente, yo creo que la técnica es algo que, que hay que trabajarlo mucho en casa, de ser capaz de tenerlo metido dentro, pero cuando sales a la calle, tiene que salir natural. Eso te lo cuento también, ¿no? Los que son pilotos de, de coches, es muchas horas de simulador, mucha técnica, pero al final, eh, una vez que estás ya en el circuito, lo que tienes que ser capaz es de jugar con las con las sensaciones que te está transmitiendo eso y aplicar la técnica pero dentro de, de, del apartado de, de las sensaciones. Yo creo que, que debería ir por un poco por ahí la historia. Yo digo que la técnica tiene que estar al servicio de la música. No digo que yo lo haga ni que lo consiga, ¿eh? pero digo que es lo que tiene que ser. Quiero decir, la técnica es necesaria. A día de hoy eh, creo que es eh, necesario que un dulzainero sepa tocar la escala de Fa sostenido mayor. Sí, sí, porque, porque quizá la va a tener que utilizar. Sabes, yo, yo hace un par de años estuve haciendo unos bolos con un acordeonista, yo no te bucea en sol. Y bueno, pues las tonalidades eran las que eran. Pues bueno, ¿qué le vas a hacer? Pues si tienes que tocar en fal... no vas a tocar con la misma destreza. Pero es porque el instrumento. ¿vale? Que no es que, porque sea una tonalidad difícil, sino porque las, las posiciones son más, más complicadas. Pero bueno... Tienes, debes conocerlo porque en el siglo XXI no, no vas a tocar solo con tu compañero de dulceña. Tocarás con quien sea. Sí, sí, pero lo que te quiero decir es que sí que tú, tú has trabajado mucho en casa desde un apartado, desde un plano técnico, esa escala de fa sostenido mayor, eh, concentrándose solo en, en, en que suene perfecta, en, en tener la agilidad de los dedos y demás, para que en el momento que tú puedas. Eh, en este caso, tocar con el acordeonista, te puedas despreocupar de toda esa técnica que ya has trabajado en casa y concertarte en, en, en disfrutar de la melodía que estás haciendo. Eso es, es un poco lo que quería decir, ¿no? Que muchas veces sí, también sí. se lleva la técnica Mira. al escenario como, como elemento... Eh, no, me voy a hacer un concierto y me voy a concentrar en que esté todo perfecto. No, trabaja la perfección en casa y en el concierto disfruta de, de la melodía que puedes hacer con esa perfección que ya has ganado antes. Pero es verdad que el que... que igual que digo eso que de lo de la técnica, digo, to, digo totalmente lo contrario. Eh, el, yo en el mundo de la dulceña, los dulceños que más me han gustado, no digo ni quizá lo mejor ni no lo sean, seguramente no sabían las cabras de falsos mayor Pero la pueden aprender. quiere decir, eh, lo que es difícil es al revés. El camino contrario es muy difícil. Una formación mmm, en cualquier instrumento, o yo, lo he visto un poco así, a lo mejor me equivoco, pero me puedo equivocar, eh, me doy esa licencia de equivocarme, pero lo que yo, mi experiencia, es que la técnica se puede aprender, y, y conozco gente que es, habiendo tocado muy bien, pues es, no tendría ningún problema en aprender la técnica necesaria, porque y a lo mejor nunca ha tocado una escala, o tocaron cinco escalas y tal, pero luego han desarrollado un gusto exquisito y un control eh, fantástico. A lo mejor yo voy y toco la escala de falsterio antes que él, bueno, mañana se la aprende y ya la tengo mejor yo. Ese paso es muy fácil de dar. El contrario es muy jodido. Yeah. El contrario es muy difícil. Una, una formación muy técnica que luego eh, quieras pasar a... Si no lo has vivido, lo has escuchado, si, eh, yo creo que influye muchísimo que escuches en todos los sentidos. Aquí en nuestro, en, en, en nuestro instrumento, si hablamos de, de la dulzaina, eh, claro, pues, es fundamental que escuchas, para, porque, porque eso te va a, a influir también en lo que tú al final eh, interpretes. ¿no? Entonces, eh, si buscas o tienes un trabajo técnico o le dedicas más tiempo a la técnica que un poco a a la música, a la expresión o, o, o a realmente a sacar algo de, de ti, uf, pues al final no hay manera de, de sacarlo. Te me metes en una roca, pero pero no en un diamante, ¿no? Ya, yeah, sí, sí. Mí, o sea, decía mi profesor de, de saxofón, si lo he copiado a él. Sí, no, al final muchas veces, lo que dices tú, si te centras en, en, esa, en solo en eso, al final alguien sacará un sampler midi o lo que sea de dulzaina, para un programa de ordenador y en el momento que compongas ya está, va a hacerlo siempre mejor que tú. O sea, hay que conseguir tener el valor añadido a través de la expresión y de la expresividad del instrumento, claro. Claro, no, si es que, o sea, a mí eso, creo que los diseños que nos precedían en, en, en esta historia es que no, nunca se lo plantearon. O sea, ellos tocaban como cantaban, como hacían, yo escucho a esa gente... Y, y me sigue emocionando, me sigue gustando, ¿entiendes? Me sigue gustando escuchar a Ángel Valverde, a Tío Rapunde, a Larat, a los Pachulos de Macotera, a los Talaos. Seguramente haya mucho más gente eh, fuera. Yo no, no es que me centre en esta zona para decir que es la mejor ni la peor, no, no. Simplemente es la que yo conozco, la que lo conozco más a fondo y, y escucho más. Y, y me sigue encantando eso. O sea, veo que. Ahora se pueden hacer otras cosas, se pueden afinar de otra manera y tal. Es verdad que ellos seguramente ni siquiera utilizaban eh, la afinación temperada que utilizamos nosotros. Es que, es que ni siquiera se lo planteaban eso. Y era precioso lo que, lo que estaban haciendo también. Eh, entonces, hacían mucha música sin, sin preocuparse de otra estera que sonará seguramente lo más bonito y lo más bello que, que a ellos les gustara lo que estaban tocando. Uh -huh. Y a mí me sigue gustando mucho, eh, tengo que reconocer que escucho más eh, Luzaina de, de esos tiempos que de ahora. Sí, no, y, y yo creo que siempre cuando hablamos con los alumnos y un poco escuchamos grabaciones y tal, me gusta destacar los grandes musicazos que eran. Esta frase, esta frase que voy a decir tampoco es mía no pero dice, fíjate si eran listos es que no, no recuerdo ahora mismo de quién es que fíjate si eran listos los analfabetos que inventaron el abecedario ¿no? es un poco la, la historia no es eh, entonces si esto es gente que, que se dedicaba a escuchar la radio y a tocar muchas horas con instrumentos bastante arcaicos evidentemente la construcción de instrumento ha ido avanzando en su estabilidad y demás con palletas hechas muchas veces pues a punta de navaja ¿Conseguían hacer todo lo que lo que consiguieron hacer y de expresar como consiguieron expresar? Si esa gente hubiera tenido acceso a, a, a otra formación y demás, quizá no. Pero probablemente, o sea, ¿qué pedazo de musicazos había antes? De... Ya lo eran. O sea, bueno, es eso que... es lo que quiero decir, que, que, claro, que pedazo de musicazos. Es que, eh, que a veces claro. se valora que es que el dulce dinero no sé qué sonaba, bueno, lo primero es cuando lo grabaron. A veces dices, es que la señora no sé qué cantaba. Bueno, es que tenía 80 años. O sea, esa señora cuando tuviera 30 o 20 cantaba, que flipas. Pero es eso, es decir, con, con todos los impedimentos que tenían, ¿cómo consiguieron hacer eh, la, la, lo que conseguían hacer? O sea, pedazos musicazos había ahí sin, sin, sin saberlo. Claro, y muchos de forma autodidacta. O sea, sí, sí, claro, claro, claro. Que, que es que el que. Hay gente que no, porque hay gente que eran sagas familiares, ¿no? Como los salados o los y tal. Pero otra gente también, era gente que aprendió, yo creo que en una conversación con Ángel Valverde, de las pupitas que yo puedo tener con él, porque le conozco muy mayor, yo creo que él me contó que, que le dio clase, no sé quién, un mes o dos meses, no sé si me dijo un verano, un mes o dos meses y tal. Y luego ya, pues pues él, pues él siguió para adelante y ya está. Pues oye, es que el que tiraba para adelante... Es que era un prodigio. Sí, sí, sí, sí. Que se, claro, yo no hubiera sido capaz, vamos, estoy seguro. O sea, es que es, es algo que, que me parece muy difícil. Sí, sí, que entre, entre comillas, esto también vamos a ponerlo siempre con reservas, eh, tocar bien ahora la dulceína es re, relativamente sencillo, porque hay acceso a, a muchos elementos que te pueden hacer progresar en el instrumento. Pero claro, antaño no lo había, había pues eh, las horas que le echabas y, y, y las ganas. Siempre recuerdo una, una discusión sana con alumnos una vez que tuve, decían, jolines, aquí nos tardamos en aprender una canción no sé cuánto tiempo y tenemos instrumentos buenos y partituras y viene el profesor a dar, venís los profesores a darnos clase. Y dice, yo recuerdo a fulanito de mi pueblo que no le enseñaba a nadie y el tío se tocaba todo el repertorio que escuchaba en la radio. Sí, sí. Y decía, ya, ya, pero vosotros qué tocáis, pues nada, lo que venimos a clase. Digo, y ayer dice, no, estaba todos los días con la flauta tres o cuatro horas con las ovejas en el campo y digo, pues ya está, ahí tenéis la... La diferencia, ¿no? De tocar todos los días, lo que estuviera en colación con lo que comentábamos al principio, de tocar todos los días y dedicarle cariño al instrumento, a hacerlo, bueno, pues voy el ratico de clase y ya está. Y hasta la semana que viene lo vuelvo a guardar. Para ellos era un, era un oficio. Entonces el, el, el, el herrero, pues estaba todo el día machando, y el que tocaba, pues tenía que estar todo el día tocando, porque era su oficio para mucha esta gente, ¿no? Entonces, seguramente también debido a eso, llegar a ver tanta gente muy buena tocando. Uh -huh. Así que nada, que damos aquí los deberes a todo el mundo de que, que, que consiga desde el principio disfrutar con el instrumento y que le dedique tiempo a ese disfrute y consiguiera muchos más frutos que, que dejándolo guardado <risa> en, en eso. Y aunque solo se pone una canción, bueno, pues que salgan al balcón a tocar esa canción, que a base de repetirla ya te digo yo que, que la terminan aprendiendo. Sí, sí. Yo tengo muchos alumnos que están saliendo ahora a los balcones. Está, está muy bien eso. Está sí, bien. Pues. pues sí, nos queda, nos queda otra conversación pendiente de estas de, de divagar. Nos hemos centrado en, en la técnica de, de, de esta conversación. Ahora nos queda una segunda de, de, de la copa de vino o, de, o la cerveza, o en mi caso el agua, y de, y de dejarnos ir por todos los derroteros. Así que queda pendiente esa segunda conversación para, para más adelante. Nada, muy bien, encantado, Marín. Así que <ríe> nada, muchas gracias por este ratico, Víctor, por contarnos, por hacernos hacer, por traernos ¿no? esa forma de, de entender la música tradicional, que puede que no difiera de muchas otras, pero que es lo bonito, que cada uno eh, es capaz de, de verlo a su manera y, y todas juntas suman, suman un todo mucho más, más grande. Así que, que nada, eh, bueno, no sé, ahora hay menos gente conectada que en el directo de antes, los alumnos que nos vean ahora, pues que he visto os ha mandado deberes de que toquéis mucho y, y sobre todo, recuerdos. Así que... Sí, nada, nada, nada, yo solamente mandar un abrazo a todos a todos los alumnos y a toda, y a toda la gente y, y nada y agradecerte a ti que hayamos conversado un ratillo. Para mí es siempre un placer hablar de esto o de cualquier, o de cualquier cosa. Un abrazo a todos los alumnos, a los compañeros de, de Adobe, a los refrigerantes que me dijeron también que seguro que anda alguno por ahí. Y nada, que ha sido un placer, Mario. Muy bien, pues ya quedamos pendientes a la segunda conversación. Habrá que hacer la, la, el confino FOLK 2.0. Y si puede ser en persona en una bodega, pues lo, lo grabamos. Aunque sea a dos metros, ponemos el, eh, abrimos el zoom de la, de la cámara para que se nos vea. Y esperamos que sea así de pronto. Así que muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros, Víctor. Gracias a ti, Mario. Que sea pendiente, eso cuando quieras Si es en la bodega con vino y queso, mejor. Eso. Muchas gracias por todo. Venga, un abrazo. Chao. Bueno, pues aquí despedimos a Víctor en este segundo directo. Los que hayáis podido entrar ahora, pues os habéis perdido un cacho. Pero en el, en el perfil habrá quedado la entrevista anterior, que la echamos bastante larga y con bastantes temas interesantes. Y como siempre, pues ya sabéis, al final terminaremos subiendo esto a YouTube, seguirnos por las redes. Y en el caso de Víctor, pues ya sabéis, si lo buscáis, Víctor Láctez en, en YouTube, Filigranas, Adobe, Dulceineros de, de Macotera, La Escuela, tenéis muchísima información sobre ellos y muchísimas formas de ver los proyectos que están llevando a cabo de esta forma de darle valor y de divulgar la, la música tradicional y esta idiosincrasia que bien os comentaba Víctor, que al final tiene muy particular y que le hace tener sentido. Así que esto ha sido todo por nuestra parte en este Confino Folk a las 5, que ya hemos echado una horita más larga, y la semana que viene tendremos otra entrevista, ya os contaremos quién.